Seguimos con más de los entrenamientos en Boca Chica de los Tigres del Licey, los campeones nacionales. Y me encuentro con el coach de bateo Francisco Morales, que ya se integró a todo el equipo que va a acompañar al señor José Offerman en el terreno de juego con los Tigres esta temporada. Morales, es muy temprano para hablar de plan de acción, para hablar de cosas que pueden repetir que funcionaron el año pasado o no. Pero yo creo que sí, que los fanáticos eh, están a la espera de decir si las cosas iniciando una temporada con relación al bateo son diferentes a cuando va avanzando la liga. Bienvenido a Licey TV. Ah, primeramente un saludo, gracias Susy. Sí, eh, eh, las cosas son diferentes porque tenemos que, que llevar a los muchachos a un ritmo eh, eh, un poquito eh, controlado. Ellos acaban de venir, la mayoría de los Estados Unidos, una temporada larga. So, como se dice, lo, los primeros días tratamos, estamos tratando de, de easy now, como de, de, de llevarlo, empujarlo un poquito lento, medido, eh, eh, para que el entrenamiento no se haga tan largo, eh, para que el entrenamiento no se haga tan largo y, y podamos tener un, un entrenamiento bueno y sano. Que, el, que Exactamente, que sea progresivo para que no sea de golpe y los muchachos se, se desgasten ni nada de eso. Yo quería saber también, porque usted es contemporáneo, a la mayoría de los del cuerpo de coaches, no todos a la mayoría, dígase, oh, Fernan, dígase, yo creo que Manny Martínez y demás. ¿Ustedes se auxilian de las, eh, digamos, estadísticas sabermétricas en esta temporada que es ¿Están tendentes a utilizarla o se van por lo más llano, dígase promedio, empujadas? ¿Ustedes se auxilian de, de las últimas o más utilizadas como OVP, OPS, Slogin? ¿Sí lo usan? Sí, claro, lo usamos y lo que tratamos de, de, de, de, de poner a, a conjunto y tener eh, eh, de formar un equipo con, con muchachos eh, que hayan tenido esa, esas estadísticas un poco, un poco avanzadas, un poco buenas, porque tú tratas de formar el mejor equipo que tú tienes y lógico, va, lo vas a formar con los mejores peloteros que tú tengas y los números no mienten eh, habemos, ah, hay y, y, y habemos mucho, muchos coches que, que creemos mucho en el, en el on base percentage, en, en, el, en el walk en el strikeout ratio, en, en la base por bola y ponche eh, por ciento creemos en eso y, y así es que tú ganas en un equipo donde la temporada es corta, tú tienes que tú tienes que tener peloteros que se envasen, tú tienes que, poner, eh, ten, tú tienes que tener peloteros que hagan contactos, porque la temporada es corta y es una temporada donde tú tienes que producir y ganar juego lo más pronto posible. Es decir que, que más que utilizarlas son un aliado perfecto para tomar las decisiones eh, de los muchachos iniciando esta temporada, cómo les fue en sus eh, respectivas ligas y demás, así que sí, ya también estamos ten Ayudan. la tendencia de la sabermetría también está con los Tigres del Licey en el aspecto del bateo. Usted sabe Morales que yo he hablado con todos los muchachos y con los coaches. ¿De qué recuerdan con mayor alegría de la temporada pasada? No tiene que ser el título porque el título obviamente por la naturaleza da alegría. Pero fuera de eso, la serie final, el partido de desempate, la rivalidad frente a los Leones, ¿qué hizo que todo el equipo se sintiera más orgulloso de su actuación para usted personalmente? Um, para mí personalmente, y lo que la ofensiva eh, eh, se refiere, para mí la satisfacción eh, poder ver ya en los playoffs, en, en, en la parte final de, de la temporada, la, la la ofensiva responder de la forma que, que lo respondió. Los batazos sí. oportunos. Eh, el honrón de Juan Francisco. Memorable. El doble de Ford El doble de Lufort <risa> contra Ronnie, contra Rodney. Eh, Felip, eh, Felipe Pérez, Feli Pérez, todos los batazos oportunos que dio, eh, claro. eh, eso, ver, ver, ver la ofensiva, eh, responder en momentos eh, eh, oportunos. Yo creo que fue mi satisfacción como, como ofensivamente lógico ganar, ganar el juego, eh, empezar una serie final ganando los tres juegos al escogido, claro. donde tuvimos una serie regular pésima contra ellos. Eh, la ofensiva al, al final de la temporada eh, pagó, pagó todo el trabajo de, de dos meses atrás. Fue un equilibrio perfecto entre muy buenos lanzadores que tuvimos, abridores, también los muchachos del bullpen y por supuesto también los que respondieron con el bate. No se pueden celebrar victorias si una cosa es mejor que la otra. Si las dos no hacen su trabajo, entonces no hay victoria que cuente. Gracias a Francisco Morales. Más adelante, cuando vayan avanzando los entrenamientos, vamos a tener otro conversatorio cuando los muchachos ya de posiciones se estén integrando y vean la respuesta del bate. Un mensajito a toda la gente de El TV. Uh, estamos aquí otra vez con muchas ansias, muchas ganas otra vez de, de retener, de retener la corona, eh, eh, es lo principal. Yo creo que ese debería ser el eslogan, aparte de, de, de, de decir con mucho orgullo claro. que somos campeones. El eslogan debería ser este año es retener. Eh, los momentos que se pasaron fueron inolvidables, la fanaticada se lo gozó, nosotros también, so, hay que volver a tener ese éxito, hay que retener la corona. Trabajar para revalidar, y ya se está haciendo desde aquí, desde Boca Chica, en los campos de entrenamiento, seguimos con más.